Saludos, soy Israel Banguera y en esta hora les quiero mostrar cómo elaborar o hacer un certificado de forma rápida y sencilla. Entonces vamos a irnos a Word. Vamos a ejecutar Word rapidito. Entonces iniciamos con el nombre Israel. Lo voy a hacer en tipo de letra. Voy a hacerlo en esta tamaño 12. Iniciamos de la siguiente forma: Israel Moreno, Banguera, cédula. Entonces aquí va la cédula del, del titular del. Aquí está certificando vamos a presionar chip, raya al piso para que sepan que ahí va la cédula, ¿no? Bajamos, eh, escribimos los siguientes, certifica, eh, dos puntos, eh, bajamos, esto aquí lo vamos a poner acá para que nos quede mejor y esto aquí vamos a ponerlo en negritas, centrado de esta forma, entonces ya saben que aquí va la cédula del titular entonces ya va tomando forma nuestro certificado entonces sigamos, vamos con vamos a poner esto así entonces vamos, a, vamos ahora con el cuerpo realizó realizó en aquí va el nombre de la empresa en mi caso yo estoy en una empresa determinada no la quiero poner para no tener problemas con los jefes entonces ese vamos a poner la sigla punto s supongamos que la, es una empresa no, no dejémoslo así dejémoslo así si gusta poner la sigla de la empresa una empresa determinada no importa a poner aquí identificado con el NIT vamos a llenar esto aquí en cero en la, de la vendría haciendo la dirección en la que está ubicado eh, el laboratorio o lo que sea o la empresa ¿no? en la carrera 1 punto número aquí iría el número bueno y la, ya saben no la dirección que la conocerán ustedes igual este formato se los dejo en la descripción de este tutorial para que simplemente lo, lo le modifiquen y, y ya entonces aquí continuamos escribimos de, de esta ciudad de esta ciudad vamos a ponerla aquí esperar. Durante el mes, vamos a poner un mes aquí, supongamos que es enero, que dice enero de, 2000, de 2020, eh, supongamos, no, coma, de mouse, de me estamos, molestando estamos. Entonces aquí podríamos poner C, llevó el mantenimiento. Puede ser un mantenimiento o según lo que ustedes hayan hecho. En mi caso, supongamos que es un mantenimiento, eh, por ejemplo, de... un mantenimiento del sistema operativo el sistema de cómputos el sistema de cómputos del sistema de cómputos de cómputos, de cómputos que Poseen, vamos a ver cómputos que posee eh, la empresa o laboratorio en mención punto bueno, eso ya sería el cuerpo del, del, del, del certificado. Entonces, entonces, abajo vamos a poner que para constancia, para constancia firma, vamos para constancia, digámosle la presente. Entonces iban van a poner la ciudad. En mi caso sería de Quito. de los 30. Del mes. Acuérdense que arriba eh, escribimos enero 2020, ¿no? No puede ir una fecha distinta a la de acá entonces. Que escribí ahí presente. Bueno, y entonces abajo vamos a poner para firma. Para poner la firma aquí, ahí vamos a poner la firma aquí arriba. Eh, ahí ponemos la firma. Entonces aquí vamos a poner. Bajamos allí. Aquí vamos a poner el número de cédula. Voy a ponerlo en cero. De, de Quinto. Vamos a poner el celular. a poner cero cero cero y vamos a poner un correo electrónico entonces así quedaría nuestro certificado, vamos a bajarlo un poquito aquí bueno y así que se, se hace un certificado de un certificado cualquiera para certificar algo que nosotros hayamos hecho en una empresa algo determinado y así de sencillo lo único que necesitamos es crear el cuerpo donde, se, donde hablamos referente al tema y acá con, eh, eh, escribimos algo sencillo que para constancia firmamos eh, en los días determinados que, está, que, que están allí según pues lo que ustedes hayan hecho y para notificación vamos a dejar un correo en nuestro, nuestro celular un correo y eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido y, y no olviden de eh, solicitar otro video si así lo desean hasta la próxima y chao